Amables amable televidente, por permanecer con nosotros en De Mañana. A Raquel y Fulvio, gracias. Bueno, entre otras cosas, quiero comentarle, como una situación arrastra a la otra, ya tenemos nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia y un nuevo presidente. Yo diría que un presidente atípico, porque no tiene, aunque el otro no fue juez previamente, sino que Mariano fue un académico constante, o ha sido un académico constante, eh, escritor de varios libros, de textos que sirven de soporte a la carrera de Derecho en la República Dominicana, importantísimo, así mismo como Subero Isa, que fue la antecesora a Mariano, y ahora tenemos Henry Molina, que tiene una característica docente y de conocimientos bases en, de, la, de la judicatura o del, o del quehacer jurídico en la República Dominicana. No así la función directa de ejercer un derecho, más allá de lo académico, ejercer eh, como abogado. No le conocemos, si alguien tiene alguna opinión, me lo puede pasar para conocer más del perfil de este presidente que tenemos ahora en la Suprema Corte de Justicia, que a la vez, en su discurso, eh, bueno, él pasa de una caravana firme en favor de Danilo Medina en su momento, a ocupar posiciones importantes en la vida pública. El reciente, o el más, donde él sale, o de donde se pasa, es del Indotel, el Instituto de las Telecomunicaciones en la República Dominicana, fue sustituido entonces por Nelson José Guillén, bello, un de San Cristóbal, un joven muy preparado, abogado, pero es ingeniero en telemática o en asuntos de redes y telecomunicaciones, habla dos idiomas, tiene dos carreras, maestrías, en fin. Es un hombre, un joven ingeniero, el que va a ocupar el Indotel, que tiene sus condiciones esenciales para ocuparla. Pero regresando a Henry que deja el Indotel para ser juez, ahora se le llama magistrado, del Supremo Tribunal de la República Dominicana, no pudo evitar en su discurso socializar el tema de independencia de la justicia, haciendo un símil de que tampoco puede ser un, una entidad aislada. Pero yo le digo al magistrado, Nunca será aislada cuando esto es un poder del Estado. Nunca será aislado del, del orden que vive la República Dominicana el poder de la justicia en la República Dominicana. Creo que comete un error en darle un matiz de independencia procurando abrir las puertas a un entendimiento sociopolítico que ya de hecho lo posee la misma entidad al momento de que es creada como una figura dentro de los tres poderes del Estado en el contrato social que presupone es la constitución de la república. No viene con nada nuevo, más bien viene a acentuar lo que hemos dicho aquí como el poder político partidario en ejercicio extravagante por demás, porque es un ejercicio extravagante cuando el poder político se impone de la forma que se ha impuesto en la República Dominicana. De esa forma a mí no me gustaría ejercer política de forma extravagante, no me gusta. Soy político, pero reniego a esa extravagancia como se ha manejado el Consejo del Poder Judicial, y como otro extravagante del área del, del, del Consejo, como es eh, Jean Alain, en su representación o en su papel de Procurador General de la República, el poder político exhibió abuso de poder, exhibió falta de respeto a la función que ejerce, a la función que realizaba dentro del Consejo en el momento de las entrevistas y en el momento de evaluar a una magistrada de la categoría de Miriam Germán. Lamento, porque soy de creer que la política no puede pañar o no nos puede eximir a la sociedad de tener individuos probos que aunque son políticos, tienen un, un alto sentido de la justicia y que bien pueden ocupar posiciones que va a diferenciarse su ejercicio como juez al ejercicio político. Y yo he puesto muestra la de Milton Rey Guevara. Nadie puede, aparte de que es PRDista, puede decir de él, que se haya ceñido a un interés, a un interés particular. Pero en el caso de Henry y en estas palabras, tomándole la palabra al magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que entre otras cosas nos dice, manifestó que justicia vive de la independencia, vive de la independencia pero no en aislamiento y que buscará el consenso político. Oh, yes. Como... Inició mal. Como dicen por ahí, nos jodimos... Ay, perdón. Sí. Porque es una palabra que... Lo, a, te la mandan, arrancar, Te mandan a sacar. A sacar de, de, de y, y te excomulgan de San Francisco. Y me excomulgan por la palabra por de... Por joder. De joder. Ave María. Pero no hay otra frase que uno pueda decir una llanamente. Dominica nada. Una dominicanada. Una dominicanada que no sea que nos jodimos. <risa> te van a de San Francisco ah, sí. retráctate es que no consiguen consigue la... un sinónimo o algo así <risa> óyeme pero él es un camaleón eh, el señor de la justicia el que está ahora como procurador Bolivia. porque él renunció ya ah. no es militante Ah, Ya, ya él no es político Pero ya no después es... que le dieron el carguito Óyeme, pero lo hace de un segundo para otro Pero qué transformación Qué transformación tan interesante Él no tiene Conducta de juez No tiene conducta de Más que de ser Un vocero Que defiende a capa y espada La imagen Muy protegida en este país del presidente de la república y que no dan paso a ver la prudencia y la interesa de la independencia que usted dice magistrado, vamos a permitirle que nos traigan el cafecito, pues estos temas hay que asumirlo con refuerzo sí. ¿qué tú crees? Raquel? Sí, sí, sí, con sus pausas con sus pausas, con su cafecito ya, día, y el té que la doña nos trae Entonces, rico, doña Felicia, gracias el tribunal supremo tiene entre otras cosas la de administrar, gracias, justicia en la República Dominicana. Y tiene ese poder concentrado de dirigir también el Consejo del Poder Judicial, que viene siendo a partir del 11 cuando se forma, y que yo dije cuando hice aquel comentario de vayas en paz, mi compadre vayas en paz, que Mariano y el poder político no supieron ejercerlo porque se convirtió más que en un corrector, en un orientador de su propia gente, de los jueces, en el gaje precisamente propio de esa organización judicial que representa el poder judicial en la República Dominicana, se convirtieron en verdugos, primero del debido proceso, oiganme bien, y lo reafirmo. Se convirtieron en muchos de los casos en verdugos, primero, del orden constitucional establecido, del debido proceso, de los principios fundamentales que ha de tener todo individuo en la República Dominicana, no importa la función que ejerza. Y esto es una posición just naturalista, porque está integrada en cada ser humano y no importa su color, <coughs> raza, posición económica, intelectual todos se nos debe de tener el debido principio de la igualdad preservado y aquel que ha dado origen y paso a los demás principios es considerar a las personas Inocente Hasta que un juez En un juicio oral Público y contradictorio Derribe, destruya La inocencia del inculpado O del procesado Es allí Donde reside la justicia No importando Las turbulencias sociales Y políticas que está viviendo Más bien Socializar Como juez en la aplicación de la justicia en el momento que se requiera, allí sí se puede tomar el debido cuidado para tomar herramientas de la sociedad, del poder político, para tomar decisiones, no apegada a ninguno, sino a la conciencia del propio juez, porque la letra lo dice, ¿cómo deben actuar los jueces? Pues Henry... Siendo jefe del Poder Judicial y ahora jefe del Consejo del Poder Judicial que hemos hablado y hemos criticado, que se convirtió en verdugo contra los propios jueces hasta por una simple denuncia, que más bien son muchas veces denuncias temerarias para tocar la moral de los jueces cuando no nos dan a favor cosas que queremos. Bueno, que le diga que él no tiene que consultar a nadie, que él tiene que aplicar las leyes. Las leyes, punto. Es, para eso es que está, no para salir a consultar a su partido ni nada. Él ha renunciado, presentó una carta de renuncia, dijo que lo iba a hacer, pero eso puede ser de la boca pero por fuera. Pero es pecaminoso que este que se está enganchando como magistrado hoy, desde la caravana a la posición, quiera ejercer buscando consenso. <risa> cuando el poder judicial tiene su propia infraestructura y viven de su propio ejercicio, porque muchas decisiones que se convierten en precedentes, se convierten en, en, en jurisprudencia en los tribunales de la república, ahí está en esas decisiones y en esa comparación de decisiones, jurisprudencia y precedentes, es donde está ese contrato social y compromiso que hay con el Estado social, democrático y de derecho. ¡Punto! Pero si el miembro del comité político, con un ejercicio político tan abusador que se está ejerciendo en este tiempo, y de tanta precariedad moral, se despache con esto, que Dios nos ampare como nación, que los éxitos que hemos tenido en temas de derechos fundamentales no nos los tiren por la borda porque se acometen contra quien esté en contra, se acometen todo acto impúdico de señalar y de detronar moralmente para luego de forma Devastador arrollarlo en la vida pública como ha pasado con Miriam Germán Y peor Pero gracias a Dios existen los testigos de Dios Edith Feble y la otra periodista que hizo la investigación ante la Santana. Carol Santana ante la embajada La embajada le envió en razón del individuo que se imputaba como narcotraficante Y que supuestamente tenía una relación con la magistrada Porque le hizo una casa o le instaló unas ventanas Resultó que por bonomía de la misma investigadora Le pasa a la encargada de comunicación de la Procuraduría Y en cinco minutos no se lo pasó a más nadie La información de la embajada estaba distorsionada con unos mecanismos de difusión en cuentas falsas o en cuentas para ese tipo de maliciosos mensajes y desvirtuar la veracidad que donde dijo la embajada que ese señor no estaba siendo investigado ni nunca fue condenado en Estados Unidos, le pusieron lo contrario para poder justificar lo que han cometido y que ese tenga sentido, hoy siendo presidente de la Suprema y nos traiga a nosotros como, como, como la última Coca-Cola del desierto que buscará consenso político. Ya sabemos que tú eres parte de la conciencia política. ¿Qué garantía tiene la justicia en un individuo político de esa forma? Cuando lo garantizas tú, ¿Es cuando? Cuando, cuando se escuchan de manera ilegal, cuando se falsifican documentos, ¿qué podemos esperar lo de abajo? Gracias Brasi por tu reflexión, nos vamos a una brevísima pausa, agradecer el mensaje que nos manda Emilio Goris, una postal con un mensaje positivo, muchas gracias, la pausa y retornamos con más aquí en de mañana.